Estoy muy feliz Eso es genial Muy feliz La ruta más común para subir a la cima es llegar al centro vacacional del Limps. La entrada al parque es a partir de las 7 de la mañana. Por donde llegues el camino está pavimentado. La carretera que sale de San Pablo del Monte es muy pintoresca. Agrega poco tiempo al viaje, así que prefiero ir por ahí viniendo de Puebla. Pero también se puede subir por Huamantla si quieres autopista. A partir de noviembre la entrada ahora cuesta, 54 pesos por persona. Antes la entrada era libre y el parque estaba en buen estado. Espero que con esta cuota se mejore aún más este espacio. Pues empieza. Y empieza la acción. Y empieza la acción. Yo prefiero subir en sábado para darme un día de descanso antes de volver a mi trabajo godín de a 6. Muchos parecen compartir esta preferencia porque hay muchos visitantes, más de los que imaginas. El senderismo parece que es un deporte con cada vez más aficionados. Deja pasar, Pelanche. Andrea. Andrea. Me viene respirando en la nuca. <ríe> sí. Árbol. Vamos a ver el árbol ¿No? Imagínate que eres grasa, a ver si ese trancote cuando se cayó. Cañón, vi a tiro a otro cervo. Yo creo que sí. Sí. Sí. sí, pues te dice que esta punta es la bajita. Sí. Que está cerquita, qué puta chingón. Güey. Esto es de los días más felices de toda mi vida de esos pequeños momentos que dices a huevo vale la pena vivir exactamente Nunca es fácil, ¿verdad? Sí Venga, vamos, vamos. La Malincha es un volcán muy amigable No requiere equipo ni habilidad especial para subir a su cima Solo requiere determinación y caminar mucho La distancia entre donde dejas tu auto a la cima es de 8 kilómetros Y en esa distancia subes más de 1100 metros que es la graduación del senderista y la inscripción como alpinista. Es bueno planear un tiempo de subida de 5 horas. Esto es a un paso sin prisa para alguien con mediana condición. No se te olvide checar a qué hora atardece para que no te agarren la noche desprevenida. Y que intentes regresar antes, por favor, siempre lleve una lámpara. Ya mira. Que sí. Mero. No, ni modo que no te quedes. Ya, ya falta poquito. Ya casi. Ya casi llegas. ¿Me vaso? Sí, gracias. No me importa. No, no te preocupes de la bajada. ¿No? Se prendió la. <risa> No me importa qué hora llegas, pero llegas. Okay. <risa> ya están a 20, 30 minutos. De ya cerquita. ¿Sí <risa> ¿Sí, no 20, 30 minutos. Si no es chabelo, ya es real. Sí, ya <risa> es el mundo real. La naturaleza saca lo mejor de las personas. Allá arriba todo el mundo es amigable, amable y siempre te dan ánimos para que no te rindas y llegues a la cima. En todo el camino se siente un ambiente de camaradería. No entiendo por qué al subirnos al auto el mundo es al revés. Buen día. estoy muy feliz eso es genial Eh, si bajo así sí, resbalándome, como uh -huh. no voy a bajar rápido? Sí, a mí me <tose> miedo pues aquí descanso sí, sí, sí, sí, sí. <risa> <risa> Hay uno que hace mira, agarra la lámpara. ¿Sí? ¿Cómo hace? <risa> Al principio pensé que eran dos señores gruñones. ¿Sí?